Las siguientes, en el ámbito internacional, Wall Street se dispara y las bolsas europeas terminan con pérdidas tras el lunes negro. Casi 5 millones de personas huyeron de la crisis en Venezuela según la ONU. Roma sumida en el silencio por el coronavirus. A continuación ampliaremos, así que no se lo pierda. Partidos, ¿acuerdan elegir fiscal electoral? Ahí está parte de lo que se llevó a cabo. Aumentan los casos de personas aisladas por coronavirus en República Dominicana. A continuación, en el ámbito local-regional, para hoy, salud pública saca de su casa a la fuerza en Villarriba a la mujer que fue diagnosticada con coronavirus. Junta Municipal Electoral informa sobre cómo marcha el proceso para las elecciones del próximo domingo. Ahí están las boletas educativas. Afectados por el fraude financiero de MUNE, realizan caravana bocinazo aquí en San Francisco de Macorís. A continuación, Salud Pública reúne instituciones públicas, privadas, para trazar las prevenciones sobre el coronavirus. Ampliaremos. Por el coronavirus, el Falpo suspende la huelga que estaba programada para este mes en San Francisco de Macorís. El presidente del Colegio Médico de la provincia de Duarte dice, mantienen el monitoreo, la supervisión a propósito del coronavirus. Exigen la construcción de un comedor en el liceo de la comunidad de Madeja. A continuación, estas noticias y otras serán... Ampliadas al regreso, acomódese, porque ya está en el aire la fuerza informativa, sobre todo. Iniciando ya con las noticias, en el ámbito internacional, Wall Street se dispara y las bolsas europeas terminan con pérdida tras el lunes negro Ahí vemos las imágenes señores La situación es difícil Todo esto a causa del coronavirus De la situación que impera en el mundo Esto ha provocado justamente un colapso Y terrible la situación Muy terrible señores Así que vamos a ver entonces Porque en fuerte alza el martes impulsada por las medidas de apoyo contra el coronavirus, mientras que las principales bolsas europeas terminaron en rojo después de iniciar la sesión, recuperándose del descalabro de la víspera, su peor jornada desde la crisis del 2018. Veamos. Creo que seguiremos en una montaña rusa en términos del mercado. En algún momento a lo largo de la línea llegará algún tipo de capitulación. Pero creo que el mercado estará sujeto a las noticias sobre el coronavirus y obviamente las noticias macroeconómicas de China. Señores, miren, casi 5 millones de personas huyeron de la crisis en Venezuela, según la ONU. Así que vamos a ver entonces el reporte brindado por la ONU. Adelante. Según la Plataforma Regional de Naciones Unidas, 4,9 millones de personas han abandonado el país. Desde mi última actualización sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición. Me preocupa el anuncio de que se aprobara una legislación que sancione las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior, así como el señalamiento público a las ONGs. Bueno, señores, ahí está la situación, ¿verdad?, por allá en Venezuela y ese informe a cargo de la ONU. En silencio, el silencio reinaba este pasado martes en Roma, señores, con calles desiertas y gente encerrada en sus casas, tal y como dispuso el gobierno para contener la epidemia del coronavirus. Así que así está Roma también, con temor al coronavirus. ¡Veamos! Vivo aquí y siempre está lleno de gente. Esta mañana no hay nadie. No es agradable esta realidad. Mi sueño es ver el Coliseo y el Vaticano. Hoy no es posible, pero algún día en el futuro regresaré a Roma para visitar estos lugares. No estaba preocupado, pero ahora sí estoy bastante preocupado. No realmente por el coronavirus, es más por las fronteras cerradas. Mire, señores, ya entrando en el ámbito nacional, los partidos políticos o los representantes de los partidos que participan en el diálogo político por, la, por las elecciones transparentes, acordaron someter una terna para que de esta se elija un fiscal electoral interino ¿eh? que vigile las elecciones municipales de este próximo domingo. La terna será seleccionada de un grupo de cuatro fiscales propuestos por, las, por la organización eh, manifestó Manifiesto Ciudadano que participa como observadora en estas conversaciones así que vamos a ver esta información, adelante En este país durante los últimos años se han hecho concurso tras concurso para modificar el contenido del Ministerio Público de tal manera que en la última hora 14 fiscales de la noche a la mañana renunciaron 14 renunciaron y se introdujeron ustedes a cambiar el Ministerio Público los últimos que faltaban por sustituir, ascendiéndoles, sustituyéndolos, transfiriéndolos de lugares. ¿Con qué propósito? Con el propósito de marcharse del gobierno con un Ministerio Público de su total confianza. Nosotros aquí somos observadores y que tenemos derecho a la palabra por su venia. No menos cierto es que este es un ejercicio de diálogo entre los partidos, claro. entre el que nosotros simplemente estamos asistiendo para añadirle, agregarle un tanto de confianza y de legitimidad ante la opinión pública. También acogemos ese listado de nombres y ustedes a nosotros nos han escuchado varias veces decir prácticamente todo lo que el PRM ha propuesto nosotros lo hemos apoyado. Señores, Salud Pública informa sobre otras personas que han tenido que ser aisladas por el COVID-19. Así que otras dos, dos más, y aumentan los casos de eh, sospechosos en República Dominicana. Así que vamos a escuchar entonces esa información. Adelante. Ahora mismo no tengo el dato de vuelo y esas cosas. Eso fue ayer, no tengo en este momento, ya debe estar en el ministerio el informe. Esto no es una lluvia que está cayendo el virus. Si ella está en, en, en su jardín y está hablando con un vecino a una distancia prudente, eso no es un pecado, eso no, es, no va a contagiar a nadie. No solo en República Dominicana, en toda la región de las Américas hay un incremento en esta semana. Bueno, señores, ahí están las eh, declaraciones, ¿verdad?, eh, del ministro de Salud Pública en torno a esa situación. Caramba. Vamos al WhatsApp, señor director, para ver quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día. En esta su fuerza informativa sobre todo. Eh, Nildia desde la Urbanización, los maestros. Me envía por aquí un link, bueno, un video de una oración. Muchísimas gracias. Luz de Yanira Almanzar nos envía también eh, por aquí una invitación del distrito 0706. Será fecha 12, Club San Martín de Porres. Eh, positivo de esta actividad es incentivar la marcha escolar. Qué bien, muy bien, gracias. De Yanira. Desde Yanira pasamos a Héctor, desde el sector 27. Nos envía por aquí una promoción. Bueno, continuamos por aquí con el 3522. De este, nos dice por aquí... Desde los cacao. Desde los cacao aquí en San Francisco de Macorís, señor director. Vamos a ver eh, si podemos abri abrir el video ese que está ahí sobre una situación. De, en la escuela Patria Miner, Patria Mirabal vamos, vamos a ver si podemos, porque ellos nos envían esto Hay una situación difícil en esa escuela Patria Mirabal en Los Cacaos, aquí en San Francisco Hasta que no resuelva ¿Nombre tuyo? Que la Colón Sí, vamos no, no Nos vemos no es bien Y tengo una niña que en la escuela Y tenemos la clase parada Yo soy la vicepresidenta, de la vicepresidenta ¿O sea, de, no, no, no, no han, no han tenido ni espera y todavía de no tenemos solución. ¿Sí? Señor, usted está el problema El problema del baño, que ¿Y? queremos que nos resuelvan eso, porque no, están saliendo mal rollo de ahí los baños, que los baños móviles, entonces queremos que nos resuelvan eso. Son móviles los baños entonces que por ahora. No han terminado lo que empezaron. Ya como dijo la presidenta que ya van por siete meses y no resuelven eso. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Santiago Fernández. Presidente de la junta de San Pedro de los Caos la problemática de nosotros, de la escuela. Todo maestro, ustedes ven aquí, pues eh, en la del baño. Aquí, eh, tenemos problemática muy fuerte con el baño, ya que la presidenta, ya usted escuchó la voz de la presidenta, siete meses esperando. Eh, tenemos los, los baños en construcción y tampoco bueno, ahí está, eso es, en la Escuela Patria Mercedes Mirabal de la comunidad, eh, aquí, como les decía, Los Cacaos, en San Francisco de Macorís. Ellos se han visto en la necesidad de suspender incluso la docencia por el mal estado que impera en ese centro educativo. Eh, en lo adelante estaremos, nuestras cámaras estarán por allá, en esa Escuela Patria Mercedes Mirabal de Los Cacaos, para... Ver y percatarnos y presentarle a todos ustedes la realidad de ese centro educativo en tanto que el pan de la enseñanza se ve afectado en ese lugar por el mal estado de esa escuela. Caramba, vámonos al corte comercial. Al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Señores, en la tarde de ayer, en la tarde de ayer, el Ministerio de Salud Pública decidió de manera firme ir hasta Villarriba, al barrio David, y hacer lo que se tenía que hacer desde el principio, sacar de su casa porque no cumplió con lo establecido, con los acuerdos que se habían establecido con ella, llevarse para aislarla, un poquito tarde ya, caramba, pero bueno A la señora Horaida Herrera Díaz La señora dominicana que vive en Villarriba y que reside en Italia Bueno, ahí vemos las imágenes eh, En el momento en el que los Los que abordaban la ambulancia, ¿verdad? Con las vestimentas, el protocolo del lugar eh, se presentaron hacia la casa de la señora La señora quien según las autoridades de salud pública Padece del coronavirus Se resistió gran parte eh, por mucho tiempo Mírenlo ahí cuando trataban de convencerla Para no utilizar eh, un, ¿verdad? quizás la agresividad De llevársela de manera obligatoria de otra forma Trataron de convencerla y que hasta que finalmente la señora cedió. Y según los rumores, la señora supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol, porque ella misma lo había dicho. La señora Horaida Herrera Díaz, repito, trasladada en el día de ayer desde su residencia en Villa Rivas, barrio David o sector David, para ser aislada, en el hospital en Santo Domingo donde se encuentran los que tienen verdad hasta el momento según eh, salud pública el coronavirus. Hay que recordar que hay otras personas que son sospechosas y se está a la espera entonces del resultado para determinar si dieron positivo en el coronavirus. Así que ahí están las imágenes del video que nos llega. Eh, la gente grabando desde lejos con sus teléfonos ahí asustado Estas dos señoras no entiendo de por Dios caramba eh, Mírenla ahí como están ellas paradas esperando que la saquen de por Dios Pero Dios mío y tanto que han escuchado ¿eh? Y muchas personas también por los alrededores, muchos curiosos No temen ante las medidas que se han eh, dicho que hay que tomar para evitar ser contagiado por este virus mortal. Así que finalmente, repito, gracias a Dios, la señora se dio y fue trasladada. Bueno, ahí está. La Junta Municipal Electoral, aquí en San Francisco de Macorís, informa sobre cómo marcha el proceso ya de organización para las elecciones del próximo domingo, las elecciones municipales. Ya están ahí los equipos escáner eh, y también llegaron algunas boletas, pero esas son boletas educativas. Ese es el formato de las boletas. De todas formas, conversamos en el día de hoy con Michelle Frías, quien es el director de la Junta Municipal aquí en San Francisco de Macorís, y nos habla al respecto. Adelante. Bueno, ya estamos, vamos a decir, en la etapa organizativa, ya en, en el día de hoy estamos en la espera ya de los materiales para hacer iniciar la entrega a los presidentes y secretarios. Entonces vamos a estar informando. Ya esta Junta Electoral entregó la totalidad de las credenciales, entonces ya se capacitó el personal, en los operadores de los escáneres, entonces ya estamos en esa etapa de entrega de los materiales de los presidentes, que en el día de hoy no serán enviados de la Junta Central Electoral. En el caso ya de estas boletas, ¿a qué corresponden? Correcto, ese es un modelo de una boleta educativa. el caso, eh, ese es un escenario para un distrito municipal. Entonces ya ese, se le están distribuyendo a los partidos políticos para que ellos puedan eh, eh, utilizarla como fin educativo. ¿Y qué ha variado esta boleta ya a la, la, la, la otra? En el caso, bueno, en el si caso de nosotros varía, porque como éramos una demarcación automatizada, ahora vamos a utilizar la boleta física. Bueno, ¿todo listo entonces a la el... espera de...? Correcto, todo listo aquí en San Francisco para eh, proceder con lo que establece la ley, entregando los materiales al presidente y el secretario. de boleta se estima...? que lleguen aquí a San Francisco. ¿Cuál es más o menos la cantidad? O sea, de la cantidad vamos a decir eh, tenemos un total. Hay una parte que la junta establece un, un excedente en cada colegio, pero tenemos un total de 367 colegios, incluyendo los distritos municipales. Entonces, en cada colegio tiene una cantidad de boletas que ya lo establece la junta central electoral. Muchísimas. Bueno, todo listo entonces para la contienda del próximo domingo, ojalá y que esto transcurra en calma, con transparencia, serán unas elecciones muy observadas, que es lo más importante, serán unas elecciones donde se augura eh, que se realicen, que marchen de manera eh, sana, transparente sobre todo, ¿eh? para la tranquilidad de nuestro país, de nuestra sociedad y para que se mantenga la credibilidad de la ciudadanía en nuestro sistema político. Estaremos dándole seguimiento a todo esto porque, verdad, como siempre Telenor está enfocado en transmitir, en llevarle a cabo, presentarle todo lo que pueda acontecer en las elecciones del próximo domingo y desde ya eh, decirle sobre la programación especial que estará transmitiendo Telenor el próximo domingo. En el día de hoy, los afectados por el fraude financiero de MUNE se lanzaron a las calles. Esta gente han hecho de todo, señores, de todo. Piquete, vigilia, marcha. En el día de hoy, una caravana bocinazo exigiéndole a la empresa MUNE que le devuelvan su dinero, que ya no aguantan más. Vamos a ver entonces. Esta información. Adelante. Hoy el, el comité de afeitados de la compañía Munelo que tiene un bocinazo, una caravana de muchos de los afectados por este robo colosal de más de 3 mil millones que ya el tribunal lo estableció, lo definió pero la fiscalía de Macorís, a pesar de que hay 74 denuncias querellas, no ha querido actuar, invitar a tomarse una taza de café a los cuatro miembros de estos familiares a Galo Ricardo, Laura y Antonio que son la manifestación del robo más colosal cometido jamás en Macorí nosotros hoy lo que tenemos esta manifestación como un reinicio de los trabajos en procura de que nos devuelvan nuestro dinero, que en buena fe depositamos en ellos Nuestro dinero que nos lo ganamos trabajando, el futuro de nuestros hijos que está impune, no sabemos. Yo le pido a la justicia que haga justicia porque para eso es que están ahí. Pues la estafa de Munez que hizo aquí en San Francisco de Macorís que... Que tienen miseria más de 3.000 familias aquí en el Cibao y a la ciudadanía por completo. Y estos nuevos jóvenes han defraudado lo que es la herencia histórica de los MUNED. Bueno señores, ahí está, eh, repito, la actividad llevada a cabo por estas personas que, como les decía, han hecho de todo, de todo para que le devuelvan su dinero porque ellos no están pidiendo, ellos le están pidiendo a Muné que le devuelva el dinero que durante muchos años, con mucho sacrificio, ahorraron ahí, en esa empresa, a quien ellos le depositaron en ese momento su confianza. Pero se han quedado con ese dinero y no lo han querido devolver y no han ofrecido más detalles. O sea, hasta el momento esto estoy calificado entonces como una estafa, como un robo, Ahí está, señores. ¡Wow! Vamos al WhatsApp, señor director, para ver quiénes están en sintonía, en contacto con nosotros a esta hora del día. Mari de Jesús, desde el 27 de febrero, La Javiela. Buenas tardes, Vladi. Muchas bendiciones para usted y su familia, en sintonía siempre con su programa. Gracias. Bendiciones para usted también. José Duarte nos dice, ¿y cómo van, bueno, a dejar que se ponga un letrero en la misma acera de ese centro de la ciudad y el ayuntamiento?, bueno, nos informan, ¿verdad? Fue un pequeño error la colocación de eso, pero ya se ha movido, se ha movido, gracias a Dios. ¡Qué bien! Dicen por aquí, Warling, desde la Ribera del Calla. nos dicen, para desearle un feliz cumpleaños a Ralfi, que Dios bendiga en su día. Bendiciones. ¡Qué bien! Wilton Gómez, desde Madeja, hasta en Naranjo Dulce te veo. Gracias, hermano. Sí, tenemos una cobertura regional, gracias a Dios. Francisco Ferreira, desde Villalamata, Cotuí. Buenos días, Dios te bendiga. Esa señora tenía que estar hace mucho eh, atendiendo, la dice. Se refiere ya a la señora que padece del coronavirus. Dice por aquí, Mélida Contreras nos envía esta fotografía. Pavor de felicitarme que estoy de cumpleaños. Mélida, felicidades en la urbanización Abreu, que cumpla muchos más. Qué bien. Fran nos dice, buenas tardes, Vladi, ese ministro de salud no está haciendo nada para contrarrestar ese terrible virus, dice Fran. 0513 nos dice por aquí, Vladimir, eh, a Salud Pública que aplique el por qué no hay vacunas que se le ponen a los niños cuando nacen desde hace más de dos meses. Bueno, dice por aquí el 0513, bueno, ya leímos. Vamos a ver esta, este link, señor director, si podemos abrirlo de un enfrentamiento que se ha producido entre médicos y policías eh, en estos momentos, en una manifestación que llevan a cabo médicos. Si podemos darle un poco de audio, señor director. Vamos a ver entonces, de último minuto, este enfrentamiento en la marcha de los médicos en la capital dominicana. Audio. Que no tiene audio. No tiene audio el video que nos... Llega gracias a nuestro querido doctor Armando Polanco justa, perdón, de Sí, Armando eh, Bueno, Bonilla Nuestro amigo Marcos Bonilla Mejor dicho, Marcos Bonilla Quien preside el Colegio Médico en la provincia de Duarte Nos envía este video De un enfrentamiento en estos momentos Entre médicos y policías En medio de una marcha Que realizan el Colegio Médico En la capital dominicana Así que, muchísimas gracias al doctor Marcos Bonilla. Bueno, señores, vámonos al corte comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Sí. En el ámbito local, regional, vamos a ver porque en el día de hoy salud pública. O la Dirección Provincial de Salud Pública realizó un encuentro con instituciones privadas y públicas para trazar algunas medidas preventivas sobre el coronavirus que ya es una realidad en el mundo y en nuestro país y que justamente en eh, la región ya se han presentado algunos casos sospechosos de los cuales está a la espera para determinar si son positivos. El encuentro estuvo encabezado por el doctor Ramón Morisete, Director Provincial de Salud, y por el Gobernador Luz, Luis Núñez Pantaleón, mientras observamos las imágenes de algunos de los participantes. Vamos a escuchar entonces, ¿qué nos dice el Director Provincial de Salud? ¡Adelante! Eh, desde la semana pasada hemos estado trabajando con todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en lo que tiene que ver con la integración en la prevención del coronavirus. Eh, precisamente en el día de ayer se estuvo trabajando con todos los directores de centros educativos de aquí de San Francisco de Macorís. Y también fueron dos eventos Hubo otro evento en la Universidad Católica Nordestana, donde se trabajó orientando sobre la prevención del coronavirus con la Universidad Católica Nordestana y la UAS Recinto San Francisco. En el día de hoy, en la Gobernación Provincial, nos estamos reuniendo con representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que todo el mundo esté hablando el mismo lenguaje, sobre todo en el componente de prevención, que es la parte más importante, la integración de todos los sectores y ya ustedes la prensa, lógicamente, han comenzado a promover. Entonces, si nos integramos todos, podemos lógicamente, disminuir la incidencia o más bien o mantenerla en ciertos niveles. Sabemos que es un proceso mundial, más de 100 países ya están afectados y lógicamente el mundo ya es pequeño y en horas se está de un continente a otro. Bueno, señores, ahí está la situación. Eh, ya Salud Pública ha emitido las declaraciones correspondientes, los casos sospechosos que se han registrado en la región, están a la espera de sus resultados, los casos que se encuentran en el San Vicente están a la espera, y vamos a ver entonces, eh, ojalá y que todo transcurra, eh, o mejor dicho, que esos exámenes sean negativos, principalmente de, los, de nuestra zona, para llevar la tranquilidad, a, a la sociedad dominicana eh, Para nadie es un secreto que las cosas han cambiado bastante Se siente en el ambiente un sistema de inseguridad De miedo principalmente de asistir a los centros de salud De convivir y todo esto por, por el virus de, del COVID-19 Que es una gran realidad señores Una gran realidad Miren a propósito de esto Y como les decía que es una realidad y que el coronavirus ha afectado la economía mundial, eh, algunas actividades que se realizan a nivel mundial en el deporte también, ni se diga, ¿eh? y muchas actividades que han sido programadas por todas las entidades. Una de ellas ha sido el Movimiento Social y Popular, el Falpo, que tenía programada una huelga para este mes 24 y 25. Y eh, debido al coronavirus, ellos han sopesado, lo han analizado y también se pospone esa huelga vamos a dejar que sea Odilín quien amplíe adelante y decirle que después de reunirse el movimiento popular, hemos determinado levantar el llamado al proceso huelgario para los días 24 y 25 debido a la situación que vive el país en estos momentos con el coronavirus eh, y que la gente está atento ...a esta terrible enfermedad que de no tratarse a tiempo... ...puede convertirse en una pandemia... ...ustedes ven en China, en Italia, en otros países... ...y ya llegó aquí a República Dominicana... ...y también ustedes saben que estamos envueltos... ...en lo que es un proceso eleccionario... ...en que las personas solamente están atentos... ...a esas elecciones... ...así es que hemos decidido posponer para más adelante... ...ya le daremos a ustedes la fecha de cuándo se realizará el movimiento huelgario, porque estas autoridades no cumplen con las demandas de los pueblos, no cumplen con las demandas de los sectores y comunidades que esperan ante la promesa incumplida de estos eh, funcionarios esperando que el que gane pueda eh, determinar en qué va a trabajar con estos sectores y comunidades, porque vamos a estar a la expectativa. Y ya les decía, como dijimos anteriormente, para días eh, posteriores haremos nuestro llamado, porque no nos vamos a quedar en el anonimato. Ahí está, así que pospuesta, suspendida esta huelga por el Falpo en San Francisco de Macorís. Vamos a ver lo que nos dice el doctor. Eh, Marcos Bonilla, quien preside el colegio médico en la provincia de Duarte, sobre qué está haciendo este gremio a propósito del coronavirus. Vamos a escuchar al doctor Bonilla. Adelante. Música Mira, lo que estamos como Colegio Médico es vigilante a que se estén cumpliendo los protocolos necesarios, los protocolos instaurados para estos tipos de pacientes, tanto los sospechosos como los, ya, los que den positivo. Hemos estado dándole seguimiento a cada ubicación de, de los pacientes que se tornan sospechosos para poder dar un carácter responsable frente a esta situación. A propósito de protocolo, se dice que se violentó y principalmente con el caso de la señora de Villarriba y que no se cumplió? Eh, no puede ser eh, directamente que no se haya cumplido, lo que pasa es que hay muchos pasos que se están dando la población no lo conoce y sale a decir que no se están cumpliendo, pero se está trabajando en, y vigilando como colegio médico de que sí se cumpla y cuando, si notamos alguna, alterna, alguna algo alterado bueno pues le acercamos a la, a la dirección correspondiente. Doctor, doctor ¿cree usted que, que este, en este, este caso ¿Cree que con mascarilla solamente se puede tratar a estas personas que llegan infectadas a cualquier centro de salud? Mira, el protocolo dice que un equipo completo de, de vestimenta, mascarilla, lentilla, guante, bota, bata, etcétera, etcétera. O sea, que la respuesta es solamente la mascarilla, no, pero es una manera de ir previniendo. Doctor Marcos Ponilla, al responder a los cuestionamientos que les formulamos, en el día de hoy a propósito del coronavirus Señores miren eh, hay una situación en el liceo de la comunidad de Madeja El liceo Rafael Tomás Domínguez que ellos por allá han querido denunciarla La principal es la construcción del comedor Esto se ha iniciado, tengo mucho tiempo Rafael Tomás Fernández Domínguez, esto es en Madeja tengo mucho, mucho tiempo viendo la construcción de ese comedor y no se termina. Pero aparte de eso, hay otras situaciones también ahí eh, en ese liceo. Vamos a ver entonces qué nos dicen los denunciantes. Adelante. Nelson Efraín Rodríguez, licenciado Nelson Efraín Rodríguez. Eh, los padres y amigos de esta escuela... Yo soy el presidente de la Mar. Después de varias reuniones que hemos sostenido con la directora del distrito y después de cuatro años que tienen estas comunidades en protesta por la construcción de este comedor y de la filtración de los techos, y las autoridades no dan una respuesta satisfactoria ni inician los trabajos, entendemos nosotros, los padres de este centro, que esta lucha... Ya debemos encabezar a nosotros, no a los profesores, porque esta no es una lucha de ADP, ni una lucha de los profesores, sino de esta comunidad, porque este liceo es de nosotros, de esta comunidad, y aquí estudian los hijos de nosotros, y merecen una educación digna. Nosotros iniciamos un plan de lucha hoy, que no lo vamos a detener hasta que no se nos construya el comedor. Porque no vamos a permitir que nuestros hijos estén comiendo en la hora del almuerzo, estén comiendo con los platos en la mano, sentándose en el suelo y en todas las áreas de este liceo. Iniciamos un plan de lucha hoy con la paralización de la clase. All. Si no tenemos una respuesta satisfactoria o ellos no inician ese trabajo, en la, la lucha va a ser prolongada. En la próxima semana estamos anunciando la suspensión de la docencia martes y miércoles. Y así sucesivamente hasta culminar con el cierre de este liceo, hasta que ellos construyan el comedor. Porque no nos vamos a detener ya, porque esto es una lucha de nosotros. Porque nosotros tenemos que defender este centro. Porque los profesores vienen aquí a cumplir con su función, a dar el pan de la enseñanza. Pero nosotros debemos de velar que los hijos de nosotros reciban una educación digna. Y aquí hay mucho... Muchas cosas de este liceo que hace falta, pero lo primordial ahora es la construcción del comedor y las filtraciones de los techos, que cuando está lloviendo, por ejemplo, ahora no se puede impartir una docencia aquí. Ya ustedes escucharon, ellos han advertido, se van a la paralización de la docencia. Lamentable esto, que se vean en esta necesidad de hacerlo. Pero ojalá y que las autoridades respondan y que desde ya se termine ese comedor que tiene mucho tiempo paralizado. Muchísimas gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si él lo permite, estaremos aquí mañana nueva vez a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo.